Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Sleepyntora Pintora y seguimos con Previsible con Enloyer. Vamos a ver contra quién nos toca luchar hoy. And now, I'm proud to introduce the contenders for this year's Flower Maiden and Bloom Groom! Let's give them all a big round of applause! A la vache! Look at all the handsome men and lovely ladies! I wouldn't have stood a chance! Even if it's all about inner-beauty now, it doesn't change the fact that the contestants are all real lookers. You sure dodged a bullet there, huh, Tiz? Oh, and after I went through all the trouble of finding this revealing outfit. <laughs> that outfit is exactly why I refused. Look, it's about to start. How does one compete for inner-beauty anyway? I guess they'll each go up on stage and try to express their best qualities. Posting about what a good person you are sounds kind of counterproductive. And now, it's time for our contestants to tell us all just what makes them so wonderful. First up, we have entry number one, Miss. ¿Did you just hear a scream? ¡I did! ¡It sounded like it came from the city gates! ¡And it didn't sound good! ¡We should check it out! ¡Spit it out, woman! ¡Who attacked the Skyhold! I don't know. Confess or suffer the consequences. Somebody help! Leave her alone. Wish you're It's Eugenie Ulcha. In that case, tell them all. Pues bueno, vamos a luchar contra estos caballeros. Contra la guardia imperial. Pues nada, he leído por ahí. Dios, se me han empañado la cafa. Voy a quitármela. He leído por ahí que son mmm, malísimos contra eh, el elemento rayo. Así que. Magia espiritual, rayo. Habilidades, magia espiritual, rayo. Idea que vaya atacando son lanzas y, y hachas. Las lanzas atacan dos veces, así que vamos a intentar quitarnos una lanza Y el hacha ataca mucho más fuerte Y Tis que vaya robando Quiero que robe primero al hacha Que tiene una pluma de Fenix Después ya vamos mirando Dos plumas de Fenix, bien, bien You. Segunda lanza y falla Muy bien Tú sigues usando rayo, hija Tú sigue usando rayo, hijo Tú atacas a... Este, sí Y tú robas a este No deben de ser muy difíciles Como pueden ver Ay, Totorota a ver, necesito que Tiz ataque el primero. Bueno, vamos a curar a Yu. Yu use magia. Ede ataca al hacha. Y este roba a la lanza. ¿Cómo que no has podido robar nada? Tiene un montón de ultra pociones. Da igual A por todas Venga Tú échale ahí Rayo Tú también Tú ataca Y tú ataca No es muy difícil Tómalo ahí Pues nada Hasta aquí el episodio de hoy Muy sencillito Lo que no hay No hay asterisco ni nada Pero bueno Ganamos un pelín de experiencia y un jefe menos que tenemos que luchar. Espero que les haya sido de utilidad. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Por supuesto, si te ha gustado, dale like, no se te olvide. Y si no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Nos vemos en el siguiente. Adiós.